Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad a todos, feliz Navidad Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo video por fin, ya llegó el día ya de el día. Todo lo que compramos Vamos bien. a ver las reacciones de los niños A ver mm -hmm. cómo Exacto. nos va, nomás que tenemos un problemita Está muy chiquito el carro, Mario Está bien. muy chiquito nuestro trineo Exacto. Lo que les quería decir, que este trineo Pues es mágico, Mario sí. Porque lo vamos a hacer caber ahí como, todos los es, juguetes Es como la bolsa de Santa Claus Exacto. Que le cabían hasta los refrigeradores y, y muchas cosas Los vamos a sacar a la bolsa Ajá. Para Aquí. que no abarque tanto espacio oh. Nomás con oh. los carros se llenó Vamos por los ahí Ajá, Ajá. Van a ser abajo, esos van a ser los últimos. Sí. Al que le toque es porque se, un portó, niño, bien. se portó muy bien. El destino los eligió. Ajá, exacto. exacto. Todo ya? No, no. No, falta, falta de eso nomás, es una bolsa. Eh. Estaba pensando en poner un, oh un, my God. un, un cartoncito. Como cuando oh, separan la. Como, Como que cuando hay se separan al... las palomas Ni modo ¿verdad? que no, su... vez, que modo que no supiéramos ¿no? Exacto, sí es cierto Y viene un niño ya ahora, Sí, sí tienes sí razón, quiere. nano ¿Hay que qué traes? ¿Pelotas? Pelota, okay. Esa yo pienso que el último, no, sí, no, no, al último no. Sí, al último la, la, la metemos Aquí traemos más para niños A ver si no se salen, Mario, del trineo No, así que salgan adelante, no importa Espadita. Listo, falta, a ver, ahora sí faltan Son pelotas Lo esas? más bultoso Las podemos llevar aquí afuera del carro, así, mira no. Pero no todo el camino, Paul Sí, todo el camino <risa> No, se nos cae, ¿por qué quieres? No, es mejor, es mejor, como dice Nano, hay que regarlas todas ahí adentro Pásalas, pásalas Voy, voy, Y ahora sí vamos a llenar este carro de pelotas Me van <risa> a llenar con las pelotas, Mario Ah, soy claustrofóbico No, no sé qué No, a, no vamos a caber ahí Qué chido Nando tiene una sorpresa para los niños sí. Va a grabar en su canal de Nano Nano para que vayan a verlo, pero explícales qué vas a hacer tú. Voy a entregar también eh, lo que son dulces. Nano, algo que me sucedió que aquí a eso que hiciste es tú se le llama bolos. bolos. Ajá, sí, bolos. Ah, saca bueno, de no le dicen dulces, no le sí. llaman. Sí, sí, también dulces. Ah, pero dulces, pero, dulces, bolos. Bolos. pero ah, le decimos bolos yo, de dulces. Dulce, digo. Ay, Ay, no, no, y les va a regalar Nano bolsita de dulce a todos los niños que vaya viendo. Y eso lo va a subir en su canal de Nano Nano. Ah, sí, exacto. A vamos a andar juntos todos sí, en este trineo. Y pues ahorita vamos. Vamos a ver qué más falta. ¿Pero es que cómo voy a salir? No sé. ¿Cómo lo <risa> ahí, ¿no? <risa> ya estás ahí ya. Ya quedé ahí. Ah, qué gusto está aquí, nomás que hace calor. <risa> Bien, ahora sí vas listo. Ay, ya listo. Ahora, vente. ¡Qué te, güey! la taquita de rica. Let's go. Vamos. Vamos a repartir los juguetes. Pues, sería chido un video llenar un carrito de pelotas. Ya tiempo, lo llenamos, Mario. No, es? ¿Con cuántas pelotas crees que se llenará este no carrito? No sé, yo pienso que con la doble de esta. Aquí. De todos modos, ya vamos a, a entregar, entregar los juguetes. Vámonos, ya, ya les vamos a mostrar las reacciones. Una espada para ti. Juguetes. Ahí está. niño. ¿Sí te gustó o no? Sí, sí, varios oh. bueno ah, una para la niña Mira, ¿cuál quieres? Ten, agárralo ¿Tú quieres una pelota o quieres una de esas? Gracias, dile Dale, Dale. Oh. ¿Quieres una espada? Anda está la te vamos a cambiar por una espada Me gusta tu playera de Batman o sea, Está chida. bonita Oh, listo <risa> Y pues bueno, Pablo, esta es la primera parada. Esta es la primera parada y ahorita vamos a seguir. Vamos a comprar otro lado. Y pues todavía vamos a empezar. Sí, todavía falta. Ya. Aquí estaba vi una manada de niños que estaban aquí. Sí, no, ahorita no, nos vamos no, a parar. Vamos a dar pelotitas. Mira, ahí vienen corriendo, mira, mira. Hagan una fila aquí. Ahí te va una pelota. Sí, sí. sí. ¿Qué color sí. la quieres? ¿Qué color? ¿Rojo? Rojo. O sea, azul, morada. Morada. ¿Morada? No. morada. Ahí. Ay, mira, no, ya que cabrón. Que pasen feliz Navidad. Feliz Navidad. No. no, no quiere, no quiere no. Tiene miedo No, no quiere Estoy asustada por todos Feliz, Feliz Navidad, Navidad. Ay, Gracias De nada gracias. Adiós. adiós, adiós Feliz Navidad, adiós Feliz Navidad. Te fijas, Paul, que todos sí corrieron Fíjate, Mario, me decía Nano que en varias partes hacen de feo las pelotas Pero aquí en Vallarta, aquí donde vivimos, como viste, Nano, hace las se afilas Y sí, aquí amor, se emocionan ay, las entonces. pelotas ¿Tiene una pelotita? ¿Ah? Y también un dulcecito Una muñequita para ti y esa para ti ¡Feliz Navidad! ¿Quieren juguetes? ¡Sí! sí. ¿Sí? Una filita sí. Una, una filita fila. De todos modos, sí para todas Gracias Ahorita les traigo a los niños, ¿eh? ¿Quieres esta, ¿Esa? Ahora siguen los niño. niños ¿Quieres una pelota? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más? Una de niña ¿De niña? Sí, mira, una pelota para ti también Tren para tu hermanita Ajá, ahí está sí. Gracias ¿Tú? Nos vemos Otro grupito de niños más? Sí. más Sí Ahí vienen más niños. niños Ahí vienen niño, ahí ¡Córrele, córrele, córrele! La rodita, corre Todavía hay, vente Aquí hay regalas Para ti y para ti A ver, más niños ¡Más niños! Hagan una fila Una fila Ahorita te doy uno Ajá, exacto, una niña Feliz Navidad, eh, a todos Feliz Navidad, Feliz todos. Navidad. Ve. Ahí Ahí está. Pues vámonos Vámonos Adiós Ahora sí la segunda Pero no, que estamos sorprendidos lindo. ¿Cómo salen los niños? ¿Cómo se, se comunican? ¿no? verdad? ¡Vengan, Vengan, vengan, vengan venga. venga. Vamos a decir algo, el chisme de los niños así es Exacto, muy rápido Y qué bonita se miraba que venían todos corriendo sí. Y te dicen gracias a pesar te de que dicen gracias chiquito, te, te dicen Y gracias. feliz navidad también, te desean Ajá, a uno claro, Exacto. Pues, Está sí. chido, vamos a continuar ¿puedo? Vámonos Uno, feliz navidad Dos, dos feliz navidad Tres, cuatro nada Feliz navidad, gracias. que gracias. se la pasen bien Lucas. A la niña le vamos a regalar este Y al niño déjame traer la otro ¿Cuántos años tiene? Un año ah, Un año feliz, feliz. Nos vemos Feliz lo, Navidad Lo va a guardar Para el siguiente año Ajá, ya, ya, ya <ríe> vas a feliz Navidad. feliz Navidad Adiós Adiós Adiós Adiós Para que jueguen ustedes dos Ajá. Uno para cada uno eh, eh, feliz, Navidad. Feliz, feliz Navidad Feliz Navidad Una pelotita Una espada Nada. para ti Bueno, ahí hay otra niña Mira, a veces los niños les da miedo y Sí, no pues como bien. te dije Mario Exacto. Es que a nosotros Desde niño nos dicen No sí, te no, acerques A, a un una persona extraña Mira, Tem Feliz Navidad Aquí nos están esperando Otro niño Vamos a regalar juguetitos. Los Soy Santa Claus. Ver, déjame sacar los juguetes. A ver, falta tu juguete. ¿eh? Todavía no te vayas. Te vamos a dar un soldadito, ¿eh? Que vamos, vamos. Adiós. Corre, corre, corre. Adiós. <ríe> es uno para ti, para el niño. Ten. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz, Navidad. Feliz Navidad. Dulces, mira Ay, Adiós Una muñequita para Ajá. ti Feliz Navidad Feliz Navidad, eh corle, Vengan, corle. Corran. Sí. Vengan Una fila no, vengan. Eh, fila, una fila, fila, fila Para ti Para ti una espada Otras. Para ti una pelota Ajá. Ajá. Para ti Niña. Para ti una espada Una pelota, pelota. Para o ti Que la dominen Mira no, no, para ustedes porque ya te más Necesito una pelota. No, creo que se diviertan tanto con los muñequitos. Sí, ahí te va, eh. Una pelota, eh. Para que juegue fútbol. Feliz Navidad. Pelota y dulces. ¿eh? Para ti. Sí, para que... Feliz Navidad, eh. Feliz Navidad, eh. Feliz Navidad. Vamos a dar juguetes, nos nos Vamos a dar juguetes, juguetes, juguetes por ¿eh? Navidad, ¿eh? ¿Te gustan los muñecos? Sí. sí. También, ¿verdad? Sí, también. También. Ah, ¿ya te dimos? Ya te dimos. ¡Wow! Ah, yeah, ¡Wow! Pues estás corriendo. Entonces es honesto, ¿eh? Es honesto, ya le dieron. Por honesto, dale otro bolso. Ven. Otro dulce. Ajá, Pero por honesto. honesto. Sí, porque dice: Ya me dieron, ¿Sí? ¿eh? Claro. ¿Dónde está el otro niño? Ah, ahí te va un, un juguete, ¿eh? Un juguetito para ti. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Ábrele! Vengan. ¡Vengan! ¡Feliz Navidad! Un eh. juguete y un dulce. No, un, no, dulce. No. un juguete y un dulce. Les vamos a regalar los juguetes dos juguetes los Dos juguetes. ¡Feliz Navidad! Navidad. Sí. ¿Te gustan los soldaditos? Sí. sí. ¿Dale ¿Cuál? al niño Mira, también? Dulcitos niños. También dulces, ¿eh? Adiós. A ver si les gusta. No sabemos si les vayan a gustar porque ya son futboleros ellos. No, sí, ya son futboleros. <ríe> sí. No, ¿Un una mejor? pelota. Ajá, sí. Pelota esa ok, pelota o juguete, juguete okay. o juguete. Una muñeca o una pelota. Ah. ¿Ese? Ok. ¿Cuál quieres? O una pelota. ¿Pelota? pelota? Okay. Sí, una pelota. Pelota. Una pelota, dale. El que tú quieras. ¿Juguete este. o okay. qué? Es que ya están grandes. Sí, pues mira, les gusta Bien. el fútbol. Mira, puro Una muñequita para usted. Yeah. Para la para niña. niña. Bueno, bueno, ya depende. Si usted, si usted quiere jugar con la muñeca, también puede jugar con la muñeca. Feliz Navidad. Oh, feliz, Navidad. feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Fíjate, ya más o menos ahí nos quedan. Ya, eso es lo que nos queda, Mario. Vamos a otra colonia y yo siento que los vamos a terminar. Sí, eh. yo pienso Fácil, que en la siguiente nos van a hacer falta. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A ver, a ver, a ver. Sí, no. ¡Feliz Navidad! A ver, ¿ustedes saben cómo le Santa Claus o no? ¡Ho, ho, ho! Oh, oh. ¡Sí, sí. sí, sí. sí, sí. No, vamos, vamos. Yo ¿No hay más niños? ¿No hay más niños de aquí? ¿De una vez ya, no, no? ¡Pues sí, sí para, no, no, a regalar no, no. todo de una vez! Fíjate, Mario, nos pasó hace rato, regalamos un montón, pero no grabamos. Sí, sí, sí. Al niño. Al niño sí, de cinco años. ¿Cinco años. sí. Ahorita aquí mira. traemos, mira, para ti. para ti. Feliz Navidad, ¿eh? Sí. Y para Feliz ti. Feliz Navidad. dulces. Para ti. Ah, y para Ahí se me perdió. De, de nada. nada. saludos, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad niños. Adiós. Adiós. Yo pienso que aquí ya vamos a acabar su jugueto, sí, ¿verdad? juguetes, ¿verdad? Son varios niños. Feliz ¿Quieres? Navidad. Feliz Navidad. ¿Quieres un regalo? Un regalo. Feliz Navidad. Claro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vamos acá, 30 los carritos Paul Hasta la, es la, la última. ¿Ah? Exacto. Feliz Navidad. Fel ¿Qué regalo? Un juguetito, Mira, un carrito. Agárralo. ¿Tienes? Uy, pero ya que no, se no, pare, no, ya no, que te se pare. Feliz Navidad. Ahí. Mira, feliz Navidad. feliz Navidad. Un carrito para ti. Agárralo. Te lo llevas, ¿Te ¿Sí? A tu casa, yo a casa. Ahí te lo llevas. Es tuyo, ¿sí? sí. sí. Te lo llevas. okay. Ya acabamos de esto, Adiós. Adiós. Feliz Navidad. Es que lo sacamos de onda. ¿Es tuyo? Sí. Sí, sí. Ahí te lo llevas, okay. te lo llevas. Adiós. Adiós. ¿Adiós? Te lo llevas a tu casa, ¿eh? ¡Salud, pues! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, sí, adiós. dijo adiós. adiós. Yeah. Es que le daba miedo sí, Porque le da como le decimos aquí en México Se dice No le hagan caso a las personas extrañas Exacto Ya te quedan cuatro bolsas wow. Wow. Wow. A Completamos casi igual Lo que son los juguetes ¿Sí? Y las bolsas ¿Sí? de dulces sí. Un carrito sí. Para Carrita. ti Es para tu hermanita ¿Te lo das? ¡Feliz Navidad! Adiós. ¡Feliz Navidad! ¡Cuidate! que nos rechazó y que corrió Ya me voy Antes de que... me ya se llevaba su hermanita la responsable ¡Vámonos! Ida. No, sí, se lo estamos regalando. regalado? No, qué Un regalo para ti. Feliz Navidad, ¿eh? Feliz, feliz Navidad, Navidad. Y un carrito Falta para ti. Ah, un una niña. Sí, la pelota eh. sí le gustó, ¿eh? De Hasta nada, luego, eh. feliz Navidad. Adiós. Feliz Navidad. Fíjate, hay niños también, pero ya no traemos cubiertas para niños. Sí, pues, sí, pues le vamos a dar a la niña, realmente. Feliz Navidad. Feliz, feliz Navidad, regalo. Ay, Ajá. Para ti también, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Para la niña. Para ti, feliz Navidad, regalo. A ver. Feliz Navidad. Un Feliz regalito para, para, ti. para ti, regalo. ¿Sí? Feliz Navidad. <risa> Feliz Faltando ¿Faltan cuatro. No, cuatro. cuatro de niña. Feliz Navidad. <risa> Feliz, Navidad. <risa> Feliz Navidad para ti. Hasta luego, adiós. Adiós. adiós. Feliz Navidad. Navidad. Navidad, Navidad. Regalo de niña. Está jugando básquetbol, Paul. Sí. No se puede salir del partido porque claro. puede perder. Hay que Ven, entrar interrumpir. Un regalo de Navidad para ti Feliz Navidad, Feliz Navidad. <risa> y pues Paul con ya este acabamos con esto ya finalizamos culminamos. el video. <risa> se acabaron todos los regalos muy bonito muy chido todo sí, sí la verdad esto. Mario que les haya gustado este video gracias a Jackie también que aportó a también a Junior que nos ayudó muchísimas gracias a todas las personas que nos ayudaron y, y también gracias a, pero, a Nano que, que nos estuvo apoyando y estuvo regalando dulces también ahí vayan también al canal sí. de Nano que también grabó y pues nos vemos hasta la siguiente, siguiente video. Próxima. pero Mario antes de todo recuerden darle like Suscríbanse, activar la campanita y vayan a seguirnos a Facebook y, y a Instagram TikTok. y TikTok. A todas las redes. Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Adiós. Bye.